Son eh, justamente de este atentado y estamos a minutos de iniciar este acto del que indicabas. Nos encontramos en esta ocasión, vamos a tratar de obviamente hablar con el embajador, estamos en vivo. Embajador, como está muy buen día, por favor, estamos en vivo para viajar la televisión. Lo molestamos, estamos en un acto muy importante, 28 años de impunidad de este atentado que se ha tenido en la mía. Sí, 28 años desde que en Buenos Aires, Argentina, un atentado contra la AMIA, la Asociación Mutuales Israelitas Argentinas, que dejó un saldo de 85 muertos cinco de ellos, seis de ellos bolivianos eh, un grupo de bolivianos que estaba trabajando dentro del edificio de la AMIA uh, sufrieron las consecuencias del atentado y son parte de las víctimas que hoy también estamos recordando y, y el, en el cual hacemos un especial y mención especial a ellos por estar hoy aquí en, llevando adelante este acto por primera vez aquí en La Paz, eh, un hecho que Argentina reclama para poder esclarecerlo y poder encontrar a los responsables de ese atentado terrorista que, que tanto daño generó. Embajador, recientemente la justicia ha determinado desclasificar nuevamente la información para los familiares de las víctimas y obviamente activar nuevamente los carteles rojos. Eh, los familiares de la víctima están ante el reclamo de, por la verdad, por la memoria o por la justicia. La justicia reparó en parte eh, las pérdidas de, de sus seres queridos eh, de manera económica y obviamente esto mm, lleva a que haya una asociación de, de familiares que siguen eh, reclamando y planteando la necesidad del esclarecimiento, ahí Argentina tiene eh, un pedido a, a los países de la región para que acompañen esta demanda eh, y esperamos que, que, que si bien hace 28 años el proceso sigue sin esclarecimiento, haya cambio profundo eh, en la actitud de los, algunos de los imputados para poder llevar adelante su declaración en Argentina, que es el, dif el diferendo que hoy existe, si tienen que hacerlo ante la justicia argentina, si tienen que hacerlo en algunos casos ante la justicia de Irán, entonces hay un, un, un, una falla en la estructura de la justicia internacional que no permite que se pueda avanzar en un juicio justo bajado a minutos nada más de iniciar un acto, ¿qué es lo que se va a realizar acá en la Plaza San Martín? No, es un recordatorio, es eh, un video, un pequeño video sobre el atentado. Eh, como suele ser usual, suena una sirena a las 8.53, el horario en que fue el atentado, y después las palabras de la, los representantes de la comunidad judía aquí de Bolivia y, y de la embajada. ¿Autoridades que hayan ya, eh, obviamente, indicado que van a asistir al... Eh, vienen, bueno, hay, hay embajadores, embajadoras, hay representantes diplomáticos de Cancillería Boliviana, eh, autoridades religiosas de, de Bolivia y, y de la comunidad judía. Muchas gracias embajador por su tiempo. A minutos nada más de iniciar este acto gringo, 8.53 va a sonar la alarma de que en este horario obviamente se ha realizado este atentado en la AMIA, este pasado 1994, eh, que eh, obviamente ha cobrado la vida de 85 personas y más de 300 heridos. Aún hay impunidad, sin embargo en las últimas horas se ha conocido que la justicia va a desclasificar nuevamente información para que los familiares obviamente de las víctimas puedan tener más información y se ha activado hasta el 2027 nuevamente los carteles rojos para poder tener en búsqueda, obviamente, a los prófigos iraníes. Es el informe gringo, gringo que tenemos a esta hora de la mañana. Muy bien, 8.53 de la mañana allá en Buenos Aires. Estamos ya con las imágenes, las cortamos imágenes. la música, por favor, cortamos la música, sonido propio si es posible. Ahí está, es el acto de conmemoración del vigésimo octavo eh, eh, año de... El, atentado, el atentado terrorista en la AMIA, ¿no? esto es lo que está sucediendo en este momento, en la plaza San Martín aquí en Miraflores, en la ciudad de La Paz donde está justamente el monumento a José de San Martín la convoca este acto la embajada argentina, ahí están justamente los, los participantes, decía el embajador, hay representantes de la iglesia católica, representantes de la comunidad judía aquí en nuestro país autoridades, en fin, que están participando de este conmovedor momento, Qué historia tan dramática está la de la AMIA en Argentina, cuando voló la sede de los judíos allá en Buenos Aires y provocó la muerte de 85 personas, dejó un par de centenares de personas heridas y recordar que entre los fallecidos hubo seis eh, compatriotas nuestros. Vamos a escuchar seguramente enseguidita nomás la, la sirena, ¿verdad? Un momento muy fuerte, ¿sí? Conmovedor. Sí, además se convirtió en el primer atentado de la región, ¿no? Cierto. Vamos a escuchar sonido propio, por favor. El estado, el estado de conmoción inenarrable lo que se está viviendo en Paster, entre Tucumán y Biamonte. Iniciará ahora el sonido de sirenas recordando el momento exacto del atentado en la República Argentina a las 9.53 de la mañana. y Vamos a recordar este, este emotivo momento, dramático momento y lo vamos a hacer con nombres propios, los compatriotas bolivianos que en ese momento se encontraban realizando tareas eh, en el edificio de la AMIA y que desgraciadamente tras la explosión y el desplome del edificio de la AMIA perdieron la vida. Estamos hablando de David Barriga, Erwin García Tenorio, Rimal Salazar Mendoza, Eugenio Vela Ramos, Juan Vela Ramos y Ademar Zárate Loaiza, los seis compatriotas bolivianos, potosinos entiendo yo, todos ellos, que reitero, realizaban eh, trabajos eh, dentro del edificio de la AMIA y tras la explosión y la caída del edificio murieron aplastados en el lugar, junto a otras 79 personas, 85 es el total, y los centenares de heridos. Fueron momentos dramáticos, espeluznantes que vivieron en ese momento allá, eh, muy cerquita del centro porteño. 28 años han transcurrido. Y la justicia, lamentablemente, no ha llegado. Se sigue esperando justicia para con las víctimas y, obviamente, reparación para ellas. ¿no? Vamos, a, vamos a volver un poquito con la imagen de la Plaza San Martín, si la tenemos aún. Están ya hablando las, eh, los invitados en este acto especial, allá en la Plaza San Martín. Recordando los 28 años de este trágico momento en la historia argentina y latinoamericana, por qué no decirlo. Vamos a escuchar un poquito del programa que se desarrolla allá. Agradecidos también por la invitación. Nos unimos al dolor, al sufrimiento. Nosotros como Iglesia Católica también defendemos la vida ¿no? a nivel general pues nuestro dolor también es nuestro. nombre del arzobispo, de, la, de nuestra arquidiócesis de la paz, hacemos esa unidad, hacemos ese compromiso de seguir defendiendo esa, esa vida, ¿no? no solamente vida de algunos argentinos o bolivianos, sino una vida general. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos dé ese fortalecimiento, que nos ayude, que nos acompañe a seguir defendiendo la vida, como la Iglesia siempre eh, da esa premisa, ¿no? La defensoría de la vida humana, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nombre también de nuestro arzobispo, los obispos de la Iglesia Católica, unimos ese dolor, no solamente este dolor, sino a muchos dolores, pérdidas de vidas, falta de pues de justicia en nuestro país en el mundo. Bien, estamos eh, con esta transmisión desde la Plaza San Martín, es el acto de conmemoración de los 28 años del atentado a la AMIA allá en Argentina. Está en este momento haciendo uso de la palabra un representante de la Iglesia Católica. Entendemos que hay representantes de varias fes, ¿no es cierto? Veíamos allí a una persona de la comunidad judía. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de rescatar un poquito del mensaje que va a dar justamente este, este, este dirigente, ¿no es cierto? Esta, esta persona, este ciudadano, eh, seguramente será en cuestión de instantes. Estamos levantando la señal, reiteramos directamente, este es un acto que en este minuto se está cumpliendo allá en la Plaza San Martín, en la zona de Miraflores. Sí, ahí están la, las personas que han sido convocadas y que están participando de este acto. Vamos a ver cómo prosigue el mismo, vamos a ver si tenemos la posibilidad de escuchar al representante de la comunidad judía en Bolivia. Ahí está el cuerno. Ese cuerno lo van a hacer sonar seguramente en minutos. No es parte de las de las tradiciones y las costumbres religiosas. Eh, vamos a ver quién es convocado ahora. Si tenemos la posibilidad de. Ahí está justamente. Tenemos que es el representante de la comunidad judía en Bolivia. Lo vamos a escuchar por favor un poquito, compañeros. Vamos a sonido propio. <risa> במעלות הקדושים ותיאורים כזוהקי המזהירים את נשמת עשרות היהודים שהלכו לעולמם בגני עדן מנוחתם לכן בלחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים ויצרו בצור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם Bien. Bien, ahí está. Es eh, parte de, esta, de este acto de conmemoración eh, por los 28 años del atentado en la AMIA.